Si nos vamos a la etimología de emoción, viene del latín e movere, lo que me pone en movimiento. Es el impulso que me lleva a la acción. Fijaros qué absurdo, que en la etimología de esta palabra ya te está diciendo que lo que te mueve es la emoción, esa energía, pero a nosotros lo que nos dicen es que lo que nos mueve es la razón. Humberto Maturana, doctor en biología, dice... No hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y la haga posible como acto. No hay acción sin emoción. Y es más, al cambiar nuestra emoción cambia nuestro razonar y cambian nuestro ser y nuestro mundo. La emoción condiciona al cerebro a pensar de una determinada manera acorde a la emoción. Si yo estoy muy enfadado, todos mis pensamientos van a ser acordes a mi emoción de enfado. Y por tanto, mi ser, cómo me comporto con los demás, cómo reacciono, va a ser acorde a ese estado de enfado. Y mi mundo también, porque voy a interpretar que todo lo que está a mi alrededor puede ser peligroso para mí o refuerza ese estado de enfado.